Con relación a que el Ministerio de Hacienda Tiró esa bola de humo Nosotros le llamamos bola de humo Para eh, quitar la distancia De las bancas de Entre una banca de lotería y otra Eso es Eso es ilegal Porque las distancias Están aprobadas por, por ley Y un decreto O una resolución No está por encima de una ley Eso lo que sucede es que eh, abrieron como quien dice, eh, eh, violaron un, un artículo de la constitución lo, para, para, para implementar nuevas bancas de lotería porque el gobierno parece que, que quiere más recursos por, por las bancas de lotería y al verse desesperado que ningún banquero acudió a legalizar bancas de lotería ellos eh, están desesperados y tiraron esa bola de humo a ver si los banqueros recurren a a esa implementación de, de poner banca de lotería sin distancia. De ocurrir eso, se armaría un caos en, en el sector que, que ni sabemos lo que pueda pasar. Porque no es verdad que si yo tengo una banca de lotería, un por ejemplo, eh, y viene otro y se me para en el frente, me pone en el frente, una banca de lotería ya de, de 15, 16 años legalizada y viene otro... A, a ponérseme al lado, eso causaría una desgracia definitiva. Eso es mentira. Eh, la federación está implementando una medida cautelar eh, contra el Ministerio de Hacienda para anular esa resolución.